La tierra tiene memoria. La agricultura se transformó hace más de 500 años en América, cuando las colonias europeas introdujeron en territorios andinos las semillas de trigo y arroz, reemplazando múltiples semillas de maíz y quino que eran la base alimentaria indígena y de especies coexistentes. Las semillas son huellas encarnizadas, memorias vivas, que siendo escuchadas podemos aprender y es aprender la historia de la tierra redescubrir nuestra cuerpo territorio desde otras formas de vida reconociéndonos parte de la toda tierra que a nuestros ojos podemos descifrar con humildad las formas que se graban la energía la magia y sabiduría que se sostiene para los pueblos ancestrales la riqueza y abundancia están sus semillas que son futurabilidad alimento para el espíritu, medicina conectora entre una y el todo, sagradas porque guardaban su memoria en el tiempo y ésta se transmitía a sus hijos, que reunidas en mingas alrededor de la olla comunitaria abundante, las semillas caminaban libremente y el mejor secreto transmitido era sembrarlas para multiplicarlas. Caminamos en la tierra descalzos para sentirnos una con ella, recordando los pasos de nuestros ancestros, los nómadas, que tejían sus propios caminos y hacían sus propias lecturalesas del entorno, recorriéndolo, reconociéndolo y aprendiendo de él, en el libre ejercicio de caminarlo, intercambiando semillas y saberes a su paso despertando las memorias que viven en ella y que se encuentran grabadas en una pluralidad de símbolos, sonidos, sentires. Este deseo de salir ahí fuera, de caminar el territorio llamado Colombia, de buscar las raíces y contar nuestra propia versión de la historia desde la experiencia del cuerpo, nos llevó en un viaje profundo de dos años al Caribe colombiano, apoyados por la red de Semillas Libres quienes fueron el puente que nos permitió llegar a conocer estos rincones mágicos donde viven los guardianes de semillas, las comunidades campesinas, indígenas y afros, que están organizadas por nodos regionales con procesos en la defensa y protección del territorio, preservación de la biodiversidad y fortalecimiento de la soberanía alimentaria. Visitamos partes de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, San Andrés de Sotavento. Convivimos con comunidades indígenas, guayú, cogis, arahuacos, Senúes, afrocampesinas y neocampesinos, con quienes vivimos y compartimos su día a día en la intimidad y el calor de su fogón. Fuimos recogiendo en estos lugares un material sensible de relatos alrededor de las memorias alimentarias. A partir de esto nace caminando la memoria alimentaria las voces detrás del trabajo invisible como un proceso colaborativo y comunitario que pretende recoger las voces rurales del territorio andino con múltiples miradas, sentires, alrededor del derecho al alimento y la tierra con el fin de recuperar, visibilizar y resignificar el trabajo, las memorias y sabiduría de las comunidades que han sido y son silenciadas y violentadas desde varias dimensiones. ¿Cómo podemos mediar en estos procesos desde nuestras cuerpos? ¿Qué tecnologías podemos utilizar para recoger y representar las memorias alimentarias mediante lo experiencial como materia prima? El proceso de crear un mapa sensible y sintiente para la de la tierra pone en crisis la construcción de cartografías como medio de interpretación del territorio. ¿Cuánta información real puede contenerse en dos dimensiones? ¿Dónde se inscribe el origen del mapa según el imaginario occidental? ¿Cómo se organiza el pensamiento desde entonces? Fue la herramienta de expolio para el control y la gestión de los territorios de conquista, atravesado por líneas rectas. ¿Se puede deformar, deconstruir, decolonizar un mapa? Se puede destruir. ¿Qué formas se adopta lo postcolonial? ¿Cuál será su infraestructura? Se abandona la obstinada mirada cenital para encuerpar el territorio desde la observación, de la proyección cartesiana al objeto que amplía sus dimensiones y lo convierte en un dispositivo de orientación sensorial. Tres territorios recorridos, que se cuentan desde el relato, el barro, la mano, el gesto. Estamos aquí, en la oralitura. Sierra Nevada de Santa Marta. La sierra. Al salir de la ciudad de Bacatá, sentí un llamado tan profundo, venía del corazón del mundo, de la mar, de las altas montañas, de las estrellas, del bosque seco tropical del Caribe, de las desembocaduras donde se une el agua dulce con el agua salada, de las conchas del mar como perlas del conocimiento de los abuelos, las gigantes ceibas y caracolís, de los taironas que ahora son los cogis, arahuacos y huiguas, que heredaron toda esta sabiduría, cosmogonía y tecnología, representaban caminos de piedras y terrazas que conectan todo el territorio, el tejido de la mochila en fique de las jabas, que para ellas es la alduna gogui, tejiendo el pensamiento, los alimentos y el fuego como centro de la vida, su simpleza tan profunda que te deja en de blanco. Los Montes de María, caminados en la profundidad del Caribe, un viaje sin ruta hasta hace poco, pues era una zona roja de violencias y masacres, caminos destapados de piedras y barro donde solo llegas en burro, los ojos nostálgicos y cicatrices palpitantes de sus habitantes, contrastan con el verde vivo y fuerte de montes con sus semillas de ñame que los visten, la yuca, el plátano, el arroz serrano que reflorecen y resisten al trabajo principalmente de mujeres afros. La alegría y fuerza de África vive allí. Saliendo de las montañas nos encontramos con las llanuras del Caribe, terrenos antiguos donde los enúes compartían con taironas, favorecidos por tres grandes ríos que convergen, a través de la tecnología ancestral de camellones que canalizaban, drenaban y conectaban el agua para el uso en cultivos. El resguardo indígena Zenú, las semillas que aún reexisten y que han logrado en una lucha de más de 30 años recuperar su territorio y declararlo zona libre de transgénicos, han recuperado gran variedad de semillas nativas y criollas, entre ellas 27 variedades de maíces de colores las tradiciones alimentarias y la abundancia en el alimento. El objeto es la reivindicación de las tecnologías ancestrales como tecnología última para la reconexión y resistencia al olvido. Es una herramienta de viaje para recoger y contar, para la reconstrucción pedagógica, única por cuerpo. El tejido aquí es semilla, fibra, casa, puente, Canal, pensamiento. Una semilla es un recetario de la Tierra. El tejido objeto es un gen de un ecosistema que da una inscripción geoclimática, una altura. Escenifica actores posibles. Agua, organismos, tiempos. Aquí los ingredientes y la preparación posibilitan las semillas capaces de inscribirse en la Tierra cuerpa. ¿Cuál fue la primera receta que aprendiste? Esa que dejaste de seguir los pasos y automáticamente haces. ¿Qué ingredientes crean una buena mañana? ¿Cuántas porciones de sol necesitas a la semana? Si vuelvo a los recuerdos, mi cuerpo suspendido, continuo, me da la sensación de progreso vital. Las instrucciones político-tradicionales de este occidente helado me las sé bien. El tiempo parece uno y yo avanzo hacia lo que veo en mi horizonte ascendente. La tierra me sirve, está ahí abajo y no se puede volver atrás, dicen. El plato de cerámica llega a mi boca y yo, mordiendo con dureza, pienso, ¿cómo se prepara la tierra? Cuenta las ancestralidades que el plato que comemos es la memoria de la tierra. Transmiten secretos de cómo siente el suelo y genera outputs frutales quienes saben esos recetarios los practican tejiendo sus cuerpos a la tierra a sus semillas o sus ancestros y así van a nuevas memorias de tiempos cíclicos que vienen y van que se retrocede para poder avanzar hacia la soberanía de sus tierras pieles de su tecnologías, recetas como en Colombia y en otras partes del mundo se lucha por ese legado El prototipado de la página web de Memorias Alimentarias es un archivo que busca recuperar y traducir las experiencias y relatos de comunidades indígenas en Colombia, de guardianes de semillas, de neocampesinas, de mujeres rurales, de colectivos, y lo representamos en la figura del tiempo como una espiral doble, unir y venir de saberes situados que especulan futuros distintos, de presentes que caminan hacia tiempos profundos, hacia el legado de tecnologías silenciadas bajo la experiencia de desplazarse de una espiral hacia el otro sin volver nunca hacia atrás, hacia un mismo pasado. Un tiempo que se construye de manera aleatoria en la espiral, junto a cuatro elementos. Tierras, semillas, raíces y frutos-flores. Siguiendo una metodología basada en la abundancia, la página se articula como un cadáver exquisito, Recopilando experiencias en torno a la recuperación de tierras, al rol de la mujer, los catálogos de semillas, las recetas alimentarias, las tecnologías y alimentos ancestrales de los frutos alcanzados de forma colectiva y en torno a quien quiera formar parte de esta recuperación de recetarios. La página es un dispositivo con todos estos ingredientes, una abundancia de sensibilidades, de coexistencia de historias imbricadas. Muchas, muchas gracias, eh, queda muy poquito tiempo, entonces quería personalmente agradecerle a Mediala por la oportunidad, porque queremos seguir trabajando por las semillas, por su rescate, eh, en esa lucha vamos a continuar eh, y también por el derecho a caminar el territorio, porque hemos sido silenciados y violentados y pues esta es una lucha que no termina acá, sino que sigue adelante, entonces muchas gracias. Eh, y pues queremos agradecerle a los colaboradores porque este trabajo no habría sido posible sin ellos. Eh, a Esther, eh, directora del proyecto eh, Museo Alfresco. Eh, a Fran, eh, psicólogo mm -hmm. neurocientífico chileno. Eh, a a Mirella, arquitecta investigadora madrileña. Y bueno, Lau y yo somos arquitectas del colectivo de la Colmena. Gracias. Bueno, en un minuto me gustaría pues invitarlos a todos eh, los que les llama este proyecto, este caminar, que lo podamos seguir pues tejiendo juntas en estas juntanzas de diversidad de miradas colores también pues bienvenidos a participar eh, tenemos material gráfico si alguno le interesa conocer más nuestro proyecto la colmena punto y bueno estamos como en la lucha de la liberación de las semillas ya que pues están secuestradas por unas pocas eh, corporaciones que se adueñaron del sistema alimentario entonces pues yo creo que el alimento es el tema focal de este proyecto y nos incumbe a todos es el centro de nuestra sociedad volver a la tierra, recuperar estos conocimientos, apoyar a nuestros campesinos y bueno, eh, suelos sanos, gente sana, mente sana. Gracias.